También por qué marchás este 24 de marzo y me podés contar un poco cuál es la situación del pueblo mapuche. Hay compañeras presas. Sí, eh, hay la es presa en el en, en bolsón, están detenidas, están eh, arresto domiciliarios, como es. Y bueno, yo generalmente vengo a la marcha por, por las presas que están ahora y por los. ...desaparecidos que hubieron en la conquista del desierto... Y por recuperar un pedacito de tierra frente a los terratenientes, ¿no? Sí, eso, Porque recu... Sí, recuperar las tierras y... Y, todo... ¿Y vos por qué marchás este 24? Y yo por todos los desaparecidos, torturados... ...tanto por la sociedad en general como los que hubieron también muchos mapuches... Sí. ...sobre todo acá en la ciudad de Neuquén, Aigo... Eh, pues pan, no sé, hay muchos apellidos que también fueron desaparecidos en este 24 de marzo. Y bueno, también por la lamien, de hecho andamos con un cartel ahí para Bien, que recuperen la, recupere la libertad a nuestra autoridad ancestral, nuestra machi, que es nuestra médica del pueblo Nación Mapuche. Y entonces, por eso también luchamos por la libertad de esas lamienes. Y por los muertos que han habido ahora también en democracia, bien, los wechafe que han muerto también de este lado, del el Mapo. Argentina. Por esta dictadura del capital, ¿no? Sí, que se, por eso que estamos se expresan... acá marchando igual, ¿sí? Siempre marcho con familia, con mi familia, y bueno, para bueno. que no vuelvan a ocurrir este hecho, como dice el lema acá, memoria, verdad y justicia, así que Faila, para no? tanto los mapuches como para la sociedad en general. Bien, ahí, romme maño medio, dame mi pin. Salto más la mía. primero pues mi.